Luego de iniciada la construcción de aceras y contenes en el sector Guzmán de esta ciudad, parte de las obras del presupuesto participativo, residentes en la zona denuncian los trabajos fueron paralizados sin explicación alguna. Solicitan los mismos sean retomados y culminados. Estamos en un proyecto barrial donde nos están haciendo los contenes, la acera, lo Entonces no ha hecho un desastre, aquí los maestros y los ingenieros que han venido no han dejado la, la arena este, regada con desperdicio y los ADN, no ha hecho uno nada más y está mal hecho. No han hecho nada, imagina, estamos en el medio, 24 ahí arriba, 24 aquí nosotros aquí solo Que vengan en auxilio de nosotros, se hay algo. Además de la construcción de estas obras solicitan la instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.